Hola amigos de YouTube, hoy les voy a enseñar a crear un enlace de suscripción para nuestro canal de YouTube. El cual podemos pegar en Facebook, compartir por WhatsApp, poner en la descripción de nuestros videos. Es muy sencillo, comencemos. Para ello, vamos a nuestro canal de YouTube, vamos a la pestaña Videos. Ahora nos ubicamos en la barra de direcciones borramos la palabra videos y la barra y van a pegar lo que les voy a dejar en la descripción del video sino interrogación sub-bajo confirmation igual 1 lo copiamos y lo vamos a pegar a continuación en la barra de direcciones ahora seleccionamos todo el enlace, segundo botón del mouse, copiar y lo vamos a probar en una nueva ventana, ponemos pegar y acceder y como ven para ver el contenido de nuestro canal primero se deben suscribir a nuestro canal, como el enlace es muy largo en la descripción del video también les voy a dejar el link de un acortador de enlaces hacen clic en el link y lo llevará a esta página acá con el segundo botón del mouse pegamos el link que creamos recién y lo va a cortar como ven acá ponemos copiar y lo vamos a probar pegar y acceder